ahora. Muchas gracias. Entonces, también tenemos en traducción simultánea a español y francés. Muchas gracias a nuestros maravillosos intérpretes. Vamos a tratar de hablar lentamente para que puedan seguir lo que estamos diciendo. Así que quizás hablemos un poco más lento de lo que haríamos normalmente. Y eso está bueno. Así que si quieren pasar a escuchar en español o en francés, aprieten el botón correspondiente en la base de la pantalla y elijan el idioma de su preferencia. Las salas simultáneas no van a tener interpretación, así que por favor, los debates deben ser en inglés para que todos podamos participar. Cuando hablen, asegúrense de estar en el canal de audio original. Creo que van a estar todos en ese canal. Y vamos a usar el documento de notas compartidas. Por favor, inscríbanse. El link está en el chat y seguramente lo van a poder hacer sin problemas. Y ahora tenemos algunas normas y expectativas en nuestro espacio. Este es un lugar de aprendizaje y conversación. Así que les pedimos que sean curiosos, pidan aclaraciones eh, y hagan preguntas para desafiar nuestra eh, manera de pensar. Eh, sean curiosos acerca de las perspectivas de otras personas y reserven lugar para que las otras personas eh, puedan hacer aportes y a preguntas. No hay ninguna pregunta eh, tonta y sean respetuosos. Estamos tratando de desarrollar una comunidad y no destruirla. Y si quieren hacer un informe a la de violación del código de conducta, por favor escriban al link que está en pantalla. Emi o Caitlin lo van a recibir. Muchas gracias por postear el documento, Chris. Entonces está, mmm, se van a poner. Eh, las grabaciones a disposición de todos los inscriptos en el Summit, las notas compartidas también están públicamente eh, accesibles y esto es para que todos ustedes puedan tener acceso a esos documentos con facilidad pero como se trata de un vínculo público por favor no lo compartan a, parte, por, a, a personas que no estén inscriptas en la cumbre y estamos aplicando la regla de Chatham House durante toda la cumbre, con mucho gusto. Pueden usar y, a, y compartir todo lo que han aprendido aquí. Pueden a compartirlo en las redes sociales con sus colegas, por ejemplo, y hacer una captura de pantalla de las diapositivas. Pero por favor no compartan quién dijo qué ni quién lo escuchó. Eso incluye no incluir los nombres de las personas eh, en los videos o donde fuera que vayan a compartir cosas. Y por favor, siéntanse libres de compartir las informaciones y las historias al nivel que lo harían en cualquier conferencia. En las notas compartidas vamos a registrar quién hizo una pregunta o comentario, por eso es para nuestro propio uso interno, pero si prefieren, ustedes pueden tachar su nombre propio en las notas también. La próxima. Bueno. En este momento, entonces voy a pasarle el micrófono a Caitlin para que les cuente lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, bienvenidos a todos al día 3. Estamos en el punto medio y está bueno. Quiero recapitular lo que hicimos hasta ahora, no solo de lo que escuchamos de ustedes, sino también en cuanto a lo que hemos ido analizando en los últimos días. En cuanto a nuestro viaje juntos hasta ahora, hemos escuchado el reconocimiento de la importancia de la información para ayudar a, a orientar las decisiones de financiamiento desde catálogos de servicios disponibles. Y sé que hay varias actividades diferentes. Nuestro equipo ha compartido nuestra versión de servicios de hoy. Eh, eh, eh, hemos hablado de distintos datos de financiamiento, desafíos y también consideraciones que nuestro equipo ha reunido y también la necesidad de información adicional eh, acerca de los niveles actuales de financiamiento, tanto en cuanto al panorama como de... Eh, a nivel de los proveedores de servicios específicos también. Y en cuanto a la necesidad de investigación de las brechas que podamos resolver con nuevos recursos, vamos a hablar un poco más en el espacio de hoy y ver cómo esto ha influido en nuestra experiencia de co-budgeting, de la cual vamos a hablar en unos momentos. Y también escuchamos acerca del deseo de aclaraciones acerca de cómo pueden funcionar juntas estas piezas y cómo se ve esto cuando están integradas en cuanto a la información sobre los servicios, sobre el financiamiento y también la investigación en las brechas y cómo esto influye en las decisiones de financiamiento. A medida que desarrollemos las ideas en los próximos días, vamos a empezar a ir reuniendo todos estos conceptos y también escuchamos acerca de interés en más participación y más conversaciones respecto del anuncio de ayer, de lanzar un Fondo Colectivo de IOI a principios de 2024. Vamos a hablar más acerca de estos próximos pasos, así como brindar oportunidades para que ustedes registren su interés y se unan a nuestro eh, Consejo de Inversión Comunitaria, que eh, va a hacer la gobernanza de este fondo colectivo y va a analizar el modelo para ver quién toma las decisiones y cómo se va a armar la red. Estamos registrando que hubo una fuerte conversación ayer acerca de eh, necesidades adicionales de claridad y de análisis más del trabajo durante el curso de la cumbre y en los próximos meses. Les agradecemos mucho estos comentarios y también el deseo de contexto adicional en cuanto a cómo los fondos van a ayudar a respaldar los servicios individuales. Sabemos que en muchos casos hay necesidades muy urgentes para proyectos de infraestructura abierta por sí mismos y a medida que continúan dando valor y servicios a la comunidad científica, pero también también eh, incentivos acerca para los grupos principales de, para participar y también eh, para participar en nuestro fondo colectivo y cómo esto funciona a la par de otras iniciativas y ta que también están trabajando de, para financiar el ecosistema de eh, fue el código abierto, eh, de comunicaciones y de otro tipo de actividades abiertas. A ver si cambiamos. Ahí está. También quería darles, eh, recapitular, ayer tuvimos una conversación muy fuerte y presentaciones de nuestras investigadoras sobre distintos modelos de financiamiento y también dedicamos algún tiempo a hablar de nuestras aspiraciones y nuestro camino recorrido hasta ahora para ver por qué IOI está anunciando el lanzamiento de un fondo y qué es lo que queremos lograr con esto. Nuestros objetivos es eh, construir sobre el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos dos años y medio en lo que respecta no solamente a desarrollar una base de evidencias robusta para este trabajo, sino también ayudar a coordinar conversaciones y comprensión de lo que esto significa para pensar realmente en formas en que podemos financiar en forma más estructurada y catalizar las inversiones profundas en áreas subatendidas y también especialmente las necesidades de financiamiento de la, por fuera de las estructuras de financiamiento tradicionales. Vamos a hablar más de esto hoy. En cuanto a diversificar las fuentes de financiamiento, escuchamos el día uno con la investigación de Tania Hernández Ortiz eh, la investigación de Richard Tanks también, eh, nuestro director de estrategia, cuando pensaron analizaron las distintas entidades financiadoras que eh, financian la infraestructura abierta para este sector actualmente, acerca de las necesidades de diversificar más allá de estos grupos iniciales en cuanto que respecto a subsidios en efectivo y que ayudar a desarrollar más resiliencia. Entonces, la idea es aumentar eh, la... Eh, inversión y ampliar la cantidad de fuentes de apoyo que estamos reuniendo, inclusive examinar formas estructurales en que podemos crear pilotos para los jugadores de la industria que puedan contribuir con seguro sin una influencia indebida para ayudar a sostener la infraestructura abierta y finalmente ayudar a activar un mecanismo para inversiones más arriesgadas, eh, más eh con mayor coraje, lo que los que trabajan en los ecosistemas de infraestructura abierta, ya saben que hay fuerzas de mercado competidoras muy fuertes en cuanto a la adquisición de servicios de infraestructura abierta, la comoditización de esos servicios. Entonces, estamos pensando dónde podemos empezar a pensar cómo podemos hacer el contrapeso a estos efectos. Podría ser la, la compra por parte de la comunidad de esa infraestructura para que eh, no desaparezca eh, en lugar de que la compre una gran entidad eh, con fines de lucro, por ejemplo, y así como modelos para sostener el financiamiento a más largo plazo eh, para los servicios nucleares y desarrollar soluciones para resolver necesidades insatisfechas no solamente con lo que trabajar con lo que ya existe sino áreas donde necesitamos desarrollar soluciones de infraestructura colaboraciones y otro tipo de actividades entonces para que este fondo tenga éxito y esto nos lleva a algunas de las cosas que analizamos ayer acerca de del experimento de co-budgeting, que es el colectivo de financiamiento eh, colectivo que vamos a hacer esta semana. Es ver cómo podemos aumentar la participación en la forma en que se asignan los fondos y quién, se, quién es invitado a sentarse a la mesa. Hay muchos... Eh, que respaldan la infraestructura, de muchas maneras, fondos privados, filantrópicas, industria privada y actores del mercado que están representados aquí hoy. Y hay que reconocer que ese trabajo es muy beneficioso en cuanto a lo que hace, pero también hay que pensar cómo podemos aumentar más esa participación ¿Qué estamos buscando modelar usando la plataforma de co-budgeting? Eh, incorporar esto en nuestro diseño más amplio del fondo colectivo más amplio que estamos tratando de lanzar en 2024. Y también buscar más transparencia, no solamente en cuanto a las tendencias de financiamiento, sino también cómo se asignan los fondos y también cómo son utilizados esos fondos por los proyectos. Y también pensando... Yo sé que esto fue una pregunta ayer, que, ¿cómo es la gobernanza representativa para, versus los modelos tradicionales que vemos actualmente con, en, cuando se constituyen fondos? Eh, ¿Quién contribuye? Eh, para contrarrestar la opacidad en la asignación de los fondos. Sabemos que hay preguntas de investigación interesantes, pero también aspectos prácticos que tienen que ver con, eh, por ejemplo, la incorporación de contribuciones de la industria en ese espacio sin exacerbar algunos de los problemas que hemos enfrentado. Entonces, bueno, estamos hablando de un Consejo de Inversión Comunitaria y también reconocemos que es un área de desarrollo específico y de enfoque a la cual tenemos que ampliar Y también la inversión en coordinación entre eh, iniciativas de pares y financiadores. En este año estamos empezando un curso trimestral para reunir a la gente eh, para analizar mejor eh, una agenda que no sea ni competitiva ni duplicada. Estamos trabajando de ese trabajo y de cómo incorporarlo en nuestra iniciativa y lo vamos a ver en unos momentos. Y finalmente investigación y la participación continua para garantizar que estemos siempre desafiando nuestros propios presupuestos. Eh, Supuestos, o sea, el dinero llama al dinero y todas estas cosas que sabemos y estos conceptos realmente están muy difundidos en la forma en que se asignan los fondos para desarrollar evidencia de qué se necesita, quién lo necesita y cómo se puede satisfacer mejor esas necesidades para no seguir exacerbando algunos de los problemas que sabemos que existen en cuanto a cómo conseguir fondos y cómo conseguir respaldo a los objetivos de esta sesión. Hasta ahora hemos hablado de por qué y cómo financiar. Y hoy vamos a hablar un poco más de financiar? Y compartimos nuestro marco de financiamiento y limitamos sus ideas. Eh, a, también vamos a introducir qué es lo que está abierto para financiamiento en el piloto de Co-Budget de esta semana, ya les dije que lo vamos a usar para experimentar con esa transparencia y democratización de quién participa en el financiamiento para poder aprovechar estos aprendizajes y lograr que esto sirva como información clave en el desarrollo del de Fondo Colectivo para 2024. Y también después vamos a hacer una prueba de financiamiento colectivo. Y quiero expresar nuestro reconocimiento a nuestro equipo. Nuestra eh, Learning Partner, Elena Denaro, de Greater Dan, ella nos va a ayudar a capturar las uh, ideas nucleares para poder compartirlas con ustedes y asegurarnos de recordar algunas de estas eh, perlas eh, de conocimiento y también el soporte técnico, Anne Britton y Jerry Zelanga, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, mándenles un mensaje eh, por el chat de Zoom o si están eh, en la sección de Funder Summit, también pueden eh, hablar con ellos. Entonces, bueno, sin otra cuestión, entonces vamos a pasar a algunos de los otros elementos de cómo vamos a priorizar las necesidades de infraestructura abierta. Estamos hablando de esto en el marco de financiamiento y desde que yo empecé con IOI en marzo de 2020, esta es una de las maneras en que, eh, bueno, es una de las planteos principales de IOI, sabiendo que hay muchas iniciativas que toman varios enfoques a este tema y esto también ayuda a desarrollar capacidad adicional y apoyo adicional para atender estas necesidades. Pero cuando nosotros pensábamos cuál era la perspectiva de IOI en este trabajo y pensando, ya hemos hablado de esto en la semana, lo primero era identificar oportunidades pero también las brechas eh, de financiamiento y de servicios, cuáles son los aspectos, eh, de eh, que los obstáculos, digamos, qué pasa cuando, los, eh, cuando se detienen los servicios, qué soporte se necesita, qué impacto también, priorizar áreas de necesidad, coordinar con pares para evaluar cómo evaluar, cómo encarar las inversiones. Y hablamos un poco de cuáles son nuestros planes futuros, para el fondo en el que estamos trabajando, pero también los esfuerzos eh, que estamos haciendo con, de participación comunitaria abierta, eh, sino también eh, las llamadas con los colaboradores trimestrales que reunimos no solamente a nuestros pares, sino también financiadores eh, que tienen eh, posiciones institucionales. Y finalmente actuar en, eh, con respecto a las intervenciones pilotas, las estrategias de financiamiento y las recomendaciones. En el curso de esta semana vamos a hablar como co de co-budget como forma principal donde implementar esta acción y también en el próximo año a medida que desarrollemos el piloto de financiamiento colectivo y también estrategias de financiamiento adicionales y recomendaciones. Quisiera en un minutito reanalizar el trabajo tan tan extenso que vamos a presentar. En cuanto a la investigación que el equipo ha establecido, hemos hablado de la fundamentación de la evidencia dedicada a construir y a compartir en la comunidad, entendiendo tanto mejor cómo IOI podría ser más efectivo y generar impacto verdad, hacia estos mecanismos de financiamiento, pero también para proporcionar, diríamos, pautas rectoras en la toma de decisión respecto de ciertas necesidades. El lunes, en nuestro prototipo inicial del de COI, el catálogo de servicios de infraestructura abierta, hay 10 obviamente que hablan del de, eh, compromiso profundo, 45 servicios que de alguna manera mostraron interés en ser incluidos en la próxima versión del catálogo. Entrevistamos 23 representantes de prestadores, financiadores, instituciones y consorcios institucionales de infraestructura abierta en cuanto a cómo poder participar de la red. También es desde el 2020 al 2021 tiene que ver con nuestra, nuestro trabajo de becas futuras es, estamos hablando de 115 participantes no de una variedad de entidades diferentes a nivel institucional financiadores prove, proveedores institucionales también representantes tanto más identificando las necesidades al comienzo ¿no? Esto fue el comienzo de la pandemia, ¿no? No estábamos analizando necesidades nodales presupuestarias y dónde generar impacto. Entonces, especialmente en el desarrollo del de COIS, estas entrevistas bien profundas y estos tramos de investigación permitieron entender tanto mejor dónde existen estas brechas, ayudando también a entender dónde el financiamiento puede ser más efectivo. Y también desde la perspectiva del prestador de servicios y desde la perspectiva de los líderes institucionales, financiadores y tomadores de decisión, ¿dónde sería más útil? Bien, en cuanto a el, las cuestiones o diremos las preguntas de diseño. Un minuto, por favor. Bien, hay otro componente que si ustedes estuvieron en algunas de nuestras reuniones de colaboración o los posteos y este link de Investing Open lo vamos a compartir, otro aspecto que quiero que noten es que para este marco de financiamiento pensamos ¿cuáles son las precondiciones necesarias para lograr que por defecto, la infraestructura abierta sea la prioridad. Sé que la letra es muy chiquitita que ni se ve, pero ¿cuáles son los supuestos incluidos en la concepción de la idea? ¿Qué intervenciones necesitamos? ¿Qué funciona? ¿Qué se ha probado antes? no Y este ejercicio lo hemos hecho como equipo, con nuestro staff y con nuestro comité de gobernanza y de dirección, al igual que con colaboradores y otros tomadores de decisión, tratando de entender mucho mejor cómo podemos eh, impulsar ¿no? nuestra agenda. Al entrar en la próxima fase, vamos a focalizarnos en este componente de priorización, IOI, no puede abordar todos los desafíos, no es el objetivo ni el ni el punto. Nos vemos como estar de alguna manera codo a codo repensando. Gracias, gracias, Robin. Eh, estando en colaboración con otros que apoyan el ecosistema tan, también. Vamos a ver cómo lo estamos pensando ¿no? en IOI. Está un poquito demorada, ¿no? La diapositiva, perfecto. Bien. Entonces, algunas preguntas de diseño. Es como si estuviera en un podio, en un hotel. Bueno, ¿cuál es la posición de IOI? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que este marco florezca? Como hemos escuchado en los últimos días, queremos... Eh, repreguntar cuál es la posición de IOI en, la en el financiamiento de tecnologías respecto del financiamiento de áreas que pueden uh, afectar las condiciones necesarias para que de alguna manera florezcan siendo la infraestructura abierta por defecto. ¿Cuál es la manera más efectiva dentro de IOI y cómo podríamos ampliar eh, eh, eh, bueno, el abordaje ¿no? de esas brechas que podemos ver en algunos mecanismos y estas condiciones es, tiene que ver con gobernanza, interoperabilidad, accesibilidad, adopción. Esto de alguna manera será como una prueba. Obvio que estamos apoyando los proyectos que eh, nos importan reconociendo que en algunas instancias asignar o aumentar el financiamiento para la implementación de un proyecto no implica que sea la implementación por defecto y entonces estamos pensando en el um, enfoque de estos supuestos, ¿no? Ahora, eh, ¿cuál es la mejor combinación? ¿Cuál es el contexto que se necesita para entender las necesidades existentes de los financiadores de proyectos? Hemos hablado extensivamente en cuanto a cómo enmarcar los contactos. Entonces, por ejemplo, para una comunidad, eh, algo que se puede considerar como una infraestructura nodal, no se puede traducir ni extrapolar a lo que comunidad está analizando como su métrica. Acá, Kuchu, que es un sistema para eh, académicos indígenas. Entonces, en cuanto a la escala de usuarios, la escala de usuarios, no la escala no es el, el, la mejor escala de éxito, como si estuviéramos viendo un repositorio disponible a una escala más global o un repositorio más general. Entonces, recordemos siempre el contexto. Contextualizar. Y pensamos, ¿qué queremos habilitar? Obviamente, eh, ¿qué se necesita? O sea, ¿qué es lo que no está financiado actualmente? pero obviamente, ¿qué necesitamos para impulsar la, el crecimiento, adopción e eh, interdependencia de la infraestructura abierta para lograr que el ecosistema sea más confiable y más robusto? En términos del de marco, porque algunos de ustedes que han espiado un poquitito la plataforma de Cobudget, en términos de cómo estamos tratando de identificar áreas nodales de investigación, lo pensamos en términos de causas y condiciones. ¿Qué causas son las áreas prioritarias de investigación alrededor de un problema? Áreas de oportunidades son supuestamente categorías, tipos de infraestructura como los preprints que hemos de compartir más tarde hoy, repositorios, identificadores persistentes, normas, estándares. Además de todo esto, pensamos en dimensiones transversales que so consideramos que son consideraciones necesarias para mejorar la solidez. El crecimiento y la adopción de infraestructura abierta. Desde esta perspectiva e interactuando con la comunidad y los proveedores, muchas veces son áreas con recursos eh, insuficientes, áreas desatendidas, o sea, necesitamos priorizar ciertos aspectos de crecimiento estratégico, pero también incluir ítems como gobernanza, inclusión y inclusión, interoperabilidad y lo veremos más adelante. Entonces, el marco visual es cosa, causas, perdón, es como un entendimiento más profundo en diferentes categorías, áreas de la infraestructura abierta, y las condiciones son los elementos que vemos que operan de manera transversal. Además de todo esto, una de las cosas principales que vimos como equipo es, o sea, todo hemos visto el ciclo de vida de una investigación, las herramientas. Hay algunos que se han incluido y han participado en, de esta cumbre con el mapeo. Estos ciclos que tienen que ver con análisis de la infraestructura y también publicación, eh, diseminación, investigación, eh, búsqueda en archivos. Entonces, eh, ¿Necesitamos atender un área, todas las áreas? ¿Cómo, ¿Cómo priorizar? no Entonces, ¿cómo lo analizamos tratando de identificar las causas? Esto aporta componentes diferentes a esa dimensionalidad de cómo tomamos las decisiones. Entonces, además de pensar en ¿Cómo estamos viendo la acción actual o cómo identificamos tendencias o movimientos en la comunidad, compromisos de la comunidad y los grupos de partes interesadas eh, que lo han evidenciado y el equipo de investigación lo ha identificado? ¿Cómo? Eh, o sea, estas infraestructuras, eh, la comunidad de investigación, ¿cómo? En cuanto no, eh, dependen de ellas para, de alguna manera, entender el tamaño de la comunidad que atiende en su singularidad. También hay un mayor riesgo de comercialización y o de cambiar a un modelo más serrano, cerrado. Sé que en la sesión de preprint se va a hablar de preprints y las conversaciones iniciales por el equipo de gobernanza en 2020-2021, si alguno de los proveedores de preprints eran adquiridos por alguna otra empresa, cómo llenaríamos ese espacio. Entonces hay que considerar, considerar realmente cómo de alguna manera entender las fuerzas del mercado. Hay alternativas limitadas si un servicio eh, fuera de alguna manera cerrado, cambiara de financiamiento, como pivotar. Amo, ¿no? Y si alguien es adquirido, ¿cómo, ¿cómo llenamos ese espacio? ¿Hay alternativas viables? Y también hay otras preocupaciones financieras y o, organizativas que afectan los caminos operativos y la viabilidad actual a diferentes áreas de infraestructura que deberíamos estar analizando y repensar en cómo podemos salir a la superficie eh, respecto de estos deep dives, ¿no? estos entendimientos y análisis tan profundos, ¿verdad? Y luego hablemos del componente condiciones. Acá, a partir de la teoría del cambio y también eh, la Fundación Mellon ah, financiado investigación en la construcción de los COIs, los catálogos, entendiendo las necesidades de los proyectos de eh, inversión. Estas son algunas condiciones que han surgido gracias a este trabajo. Al pensar en el, esa inversión dirigida, ¿cómo por, permitiría abordar todas estas cuestiones que de alguna manera implique menor eh, implementación, menos impacto en el ecosistema. Sistema tiene que ver con el acceso y también la accesibilidad y también la implementación de los servicios en algunas áreas del mundo que el acceso móvil es tan importante. El tema de soluciones abiertas son difíciles, difíciles de implementar porque el acceso móvil es un tema. La traducción, eh, obviamente, traba de trabajar los, las estructuras de costos inclusivos. Después, confiabilidad y la prestación de servicios. Esto implica apoyo para desarrollo técnico, mantenimiento actual y también algunos proyectos eh, tienen mucha deuda técnica incluida. Entender la confiabilidad de las dependencias nodales y entonces, para que el, el servicio sea más frágil que otros, ¿verdad? También pensar en la interoperabilidad, interdependencia que tiene que ver con los identificadores persistentes, el desarrollo de normas y protocolos para habilitar el intercambio de información, la dis, eh, el descubrimiento, ¿no? Y los fondos. Pensar creativamente, cómo incentiva la colaboración y la integración entre los servicios para, eh, obviamente, sabemos que hay un proyecto de publicación de la próxima generación, es un proyecto muy buen, bueno que habla de poder cada, catalizar el espacio de la infraestructura. Además, eh, la pregunta. Inclusión y adopción. Muchas veces nos preguntan, bueno, bien, si ustedes quieren aumentar el financiamiento a la infraestructura, ¿alcanza para que una institución de ser eh, obviamente eh, con fines de lu lucro a pasar a ser una infraestructura abierta. Entonces necesitamos apoyo dirigido a las organizaciones locales, esfuerzos de capacitación, incentivos financieros para la migración, costos de migración y de adopción de los eh, servicios actuales o de hecho converger hacia un servicio de infraestructura abierta también lo que vemos estas redes, las NRN, son redes nacionales de investigación y e educación que apoyan. Obviamente estamos viendo un apoyo donde vemos apoyo computarizado para expandir la disponibilidad. Y en cuanto a la supervisión y a la responsabilidad, y los que conocen a IOI, OI, cree en la gobernanza. Entonces, el apoyo financiero para construir una gobernanza intencional representativa hacia los proyectos no es algo que compita con la prestación de servicios, ni es un pensamiento eh, posterior, sino que necesitamos proporcionar mecanismos financieros de supervisión para, eh, para avanzar hacia esa madurez operativa, también apoyar la documentación, la planificación y a largo plazo y la apropiación, o sea, esto tiene mucho que ver con el tema de implementar y testear esto en la plataforma Code Budget esta semana, dándoles una mejor idea de dónde estas condiciones y causas provienen. Le pasaré el micrófono a Naomi. Naomi va a tratar de ver cómo seguimos el resto de la semana. Naomi. Gracias, Kellen. Bueno, voy a tomar el control de las diapositivas. Excelente. Bueno, respiramos hondo. Gracias por mostrarnos el marco, Katelyn. Y ahora vamos a dedicar 10 a 15 minutos a pensar acerca de las seis áreas de necesidad que hemos priorizado para esta semana. Estas son las áreas de necesidad que priorizamos en función de las conversaciones y las investigaciones, como dijo Caitlin recién, y estos son los títulos que van a ver, así que si ya los ya lo vieron en la plataforma de co y en nuestro programa para los tip-times o las reuniones en profesionalidad, estamos usando esta palabra, esa opción, gobernanza de la comunidad, criticalidad y riesgo, o sea, solidez financiera, confiabilidad y seguridad técnica e infraestructura para pre Y si Van a ver que son cinco hay condiciones de reducción de costos para que pueda florecer la... Um, con, con colaboración y la infraestructura de Preprints es el ejemplo. No voy a, voy a ir recorriendo cada una eh, para que vean dónde estamos entendiendo estas áreas y cuáles son nuestras ideas y cómo se podrían emplear los fondos si priorizamos alguna de estas áreas con nuestro fondo colectivo esta semana. Entonces, mirando la parte de adopción primero, esta es la última charla en profundidad mañana, así que por favor vengan a este taller que va a facilitar EMI. EMI, vamos a hablar de esto todos juntos. El, para nosotros el desafío es que para... Uh, que la infraestructura abierta sea la norma en investigación, necesitamos elevar la, el conocimiento de la infraestructura abierta y sus servicios y desarrollar esa capacidad, darse alrededor de su uso para aumentar su adopción. Entonces, desde nuestras conversaciones e investigaciones hemos escuchado que quienes toman las decisiones y usuarios se encuentran difícil a veces descubrir los servicios de infraestructura abierta y también luchan por elegir la adopción, tienen dificultades para la adopción de un servicio incipiente en posición con uno ya establecido, comercial, eh, ya conocido. Entonces, ¿qué, ¿para qué tendríamos que usar los fondos, eh, los mil dólares que podrían ser posibles esta semana? Tenemos algunas sugerencias preliminares sobre los usos y para todas estas áreas son sugerencias preliminares que vienen de las recomendaciones de la investigación, pero también existe la oportunidad en todos los deep drives o las charlas en profundidad de adoptar cualquier sugerencia y nada es en firme en este momento, así que después de esta semana vamos a volver a analizar eh, cómo administrar los fondos nuevamente. Así que, por favor, vengan a las reuniones en profundidad para sugerir sus propias ideas. Para la adopción, acá tenemos algunas de las ideas que tuvimos nosotros. Entonces, podríamos usar los fondos como subsidio para servicios de infraestructura abierta, individuales para desarrollar planes de marketing y materiales para generar conocimiento y o materiales de capacitación para que la gente pueda desarrollar la capacidad de usar esos servicios. Y también podemos usar los fondos para subsidios, para respaldar iniciativas locales para desarrollar participación comunitaria y programas que aumenten la adopción de la infraestructura abierta en sus comunidades, o podríamos usar los fondos para desarrollar eh, capacidad para que las instituciones exploren, adopten y contribuyan a alternativas abiertas a los servicios comerciales que usan actualmente y también para evaluar la migración y sus necesidades para poder pasar de un servicio comercial a uno abierto y después vamos a hablar de la gobernanza de la comunidad. El desafío que vemos acá, que vamos a discutir más tarde hoy en el, la charla de profundidad, es que para que una gobernanza sea efectiva y significativa. El desafío es que sea una de las piedras fundamentales para una infraestructura abierta viable y sostenible, pero estas estructuras y procesos se consideran a veces obstáculos para que las organizaciones logren hacer las cosas con la capacidad que tengan y a veces se consideran como una distracción. Además, no hay una sola manera correcta de estructurar la gobernanza. Las organizaciones necesitan capacidad y conocimientos para elegir un modelo adecuado dependiendo de sus factores internos específicos y del entorno externo. Entonces, podríamos usar los fondos para apoyar subsidios para organizaciones individuales, para que puedan contratar consultores y expertos y o convocar comités o grupos de trabajo con las partes interesadas para evaluar la gobernanza existente y desarrollar planes para descentralizar más todavía su toma de decisiones. Y también podemos usar estos fondos para... Otorgarlos a organizaciones individuales para desarrollar eh, capacidad y recursos para mejorar la transparencia de su gobernanza, la participación en su gobernanza y también el funcionamiento significativo de sus mecanismos de gobernanza comunitaria. Y finalmente... Podríamos usar los fondos eh, como comunidad para crear conocimiento, como por ejemplo un playbook o un conjunto de estudios de casos para explorar realmente lo que se necesita para crear un sistema viable mínimo de gobernanza comunitaria. tercer lugar, tenemos infraestructura crítica y en riesgo. El desafío acá es que... Con frecuencia la infraestructura no se ve hasta que hay una alteración del servicio. En años recientes hemos visto eh, la las ofertas de infraestructura eh, con y sin fines de lucro, en la cual todo el mundo confía, eh, para investigación y en el ecosistema eh, académico que lucha para mantener un financiamiento estable eh, y por no ser comprada por las entidades eh, con fines de lucro. Esto plantea un riesgo constante de cierre o de compra o de venta al mejor postor porque, porque no tienen fondos. Entonces, eh, si esta área es financiada, algunas ideas se incluyen brindar fondos, puente para infraestructura abierta que necesitan soporte para poder continuar cuando sus fuentes de financiamiento anterior han sido alteradas. Puede haber fondos de emergencia para contingencias no planificadas como las que presentan una amenaza existencial. A organizaciones organización puede haber fondos para asesoramiento legal que ayuden a las organizaciones sin fines de lucro a florecer a pesar de de las amenazas de las organizaciones con fines de lucro y finalmente se pueden hacer reuniones para debatir la recompra por parte de la comunidad para comprar infraestructura eh, académica y para en vez de que la compren las organizaciones eh, sin fines de lucro con fines de lucro eh, bueno entonces la, ahora la solidez financiera Tony va a hablar de esto después, pero como preview les digo que según nuestra evaluación eh, para la salud de las 18 organizaciones sin fines de lucro en el sector académico de investigación, hemos encontrado que muchas de ellas confían en una sola fuente de ingresos, tienen eh, dinero insuficiente a mano para contingencias y tienen excesivas eh, responsabilidades y obligaciones en relación con sus activos, y tienen subinversiones en recursos humanos. Este aumento, esto aumenta su vulnerabilidad a las fluctuaciones financieras externas y a su capacidad para desarrollar reservas operativas críticas y todo esto puede ser problemático para la, la sostenibilidad a largo plazo de estas organizaciones que brindan eh, servicios duraderos a largo plazo para el sector académico y de investigación. ¿Y acá qué podemos hacer? Bueno, con algunos fondos, las primeras acciones que se podrían tomar pueden crear recursos y materiales de capacitación que ayuden a dilucidar cómo reducir las obligaciones, manejar los costos y aumentar los ingresos y por ahí también vamos a hacer... Eh, guías para eh, recaudación de fondos. Podríamos eh, realizar reuniones de financiadores para explorar eh, servicios compartidos para ayudar a compartir los costos entre las eh, sin fines de lucro, en eh, cuanto a algunas operaciones para desarrollar conocimientos financieros también y planificación de capacitación para poder mantener el bienestar financiero de la organización y podríamos, tercer lugar, desarrollar capacidad para respaldar planificación financiera o esfuerzos de diversificación de cartera o de recaudación de fondos. El quinto en la lista y el último de las condiciones transversales es la confiabilidad y la seguridad técnicas. Eh, eh, open Source brinda una alta, gran flexibilidad a los desarrolladores ingenieros para desarrollar el, el trabajo sobre la base de otros e innovar más rápido en, la, en respuesta a las necesidades de la comunidad. Y esto crea un ecosistema de tecnologías abiertas que son mutuamente interdependientes. Y, pero algunos de los proyectos de, abiertos eh, sufren porque están, siempre le faltan inversiones para mantener la infraestructura, es muy difícil también mantener el desarrollo de la comunidad, incluso cuando la comunidad está bien establecida y en general acumulan deuda técnica y esto lleva a una mayor vulnerabilidad en todo el ecosistema de open source. Entonces, ¿a qué podemos... Eh, para qué podemos destinar los fondos bueno, desarrollar eh, subsidios para servicios de infraestructura abierta para desarrollar conciencia de los riesgos latentes en su eh, infraestructura técnica y de, de recursos humanos y desarrollar estrategias de migración también se puede desarrollar un sistema de monitoreo de riesgos para evaluar dependencias, eh, la solidez y otros problemas para guiar las decisiones y la asignación de recursos y finalmente se pueden usar para apoyo financiero para manejar o gestionar los costos de mantenimiento. Y finalmente la infraestructura de los preprints o para preprints. Voy a hablar en la próxima charla en profundidad para después de esta sesión, pero les de, lo, el desafío que vemos acá es que los preprints brindan un rápido acceso a la producción eh, científica, eh, brindan una mayor participación más equitativa en la academia y es un espacio valioso de, para experimentar cómo compartimos y revisamos la producción académica. Sin embargo, este ecosistema de preprints no es sostenible financieramente, la mayoría de los preprints no son compartidos ni revisados. Eh, en infraestructura abierta y en los servicios de preprint liderados por academia existentes se enfrentan significativos riesgos y e competencia de las entidades comerciales y otras soluciones privadas. Entonces podemos planificar soporte de préstamos para los servicios de preprints existentes para que investiguen requisitos técnicos y que exploren la factibilidad de cambiar a soluciones abiertas existentes para sus servicios. Podemos reunir un workshop de diseño para generar nuevas ideas, para financiar para modelos financieros para sostener los servicios de preprints abiertos y o respaldar estos modelos sin alterar los existentes y podemos hacer reuniones para replantear los servicios de preprints eh, eh, las iniciativas para mejorar la participación equitativa y o los subsidios a los líderes de las comunidades, de los grupos con menos atendidos para poder iniciar o mantener iniciativas de respaldo de Preprinche abiertos en sus comunidades. Esas son las seis áreas de necesidad a las cuales hablamos, de las cuales hablamos esta semana cuando hablamos de eh, la presupuestación participativa. Entonces, rápidamente recapitulamos, tenemos 130 mil dólares comprometidos por I.O.I., University of Palos y Simon Foundation, que vamos a compartir igualmente entre todas las personas que se han inscrito para eh, que se les al, asignen fondos. Esto es literalmente compartir el poder de la toma de decisiones. Ustedes van a tener eh, un presupuesto para votar con los pies y al votar en esta plataforma van a señalar cuáles son las áreas que deben, deben priorizarse en función de sus ideas. Los fondos van a permanecer en la plataforma, básicamente como una herramienta de voto y no necesitan asignarlos todos juntos. No sabemos cuántas personas, probablemente tengan algunos miles de dólares. Eh, tienen que asegurarse de asignar todos los fondos para el plazo de las 10 de la mañana del viernes. Eso sí, pueden ir asignándolos. Así que, bueno, tenemos preguntas acerca de qué vamos a financiar específicamente. Espero que las ideas y sugerencias que les he dado eh, ayuden a eh, pensar en el tipo de nivel de proyectos que podrían ser factibles para estos fondos, pero todavía no están determinados, repito, y vamos a tener más conversaciones después de esta semana. Lo que estamos haciendo esta semana es enfocarnos en el proceso eh, es para ver cómo funciona este tipo de financiamiento participador. El dinero es real y las áreas de necesidad son reales. Así que vamos a ver qué áreas reciben la mayor cantidad de fondos y vamos a priorizar quizás esas conversaciones a futuro. Así que por favor pongan sus dólares donde realmente les interesa explorar más o que avance más o piensan que realmente es crítica ese financiamiento adicional. Al final vamos a compartir una síntesis de los comentarios que hayamos escuchado acerca de las asignaciones presentadas para el viernes y también vamos a compartir los próximos pasos sobre la asignación de los fondos hay muchas oportunidades para que ustedes puedan hacer esos comentarios, pueden usar eh, los documentos compartidos de las sesiones en profundidad, pero también eh, vamos a compartir en el, el email de recapitulación todos los accesos para que ustedes puedan analizar todos estos medios de comunicación, pueden usar la función de comentar de comentarios en la plataforma de CoBudget, en cada una de las áreas, y también por ahí pueden ver áreas donde ustedes quisieran postularse u otras áreas donde quisieran invertir. Así que, lo que se les ocurra, vamos, hemos basado los desafíos que planteé sobre las nuestras investigaciones hasta ahora, pero quizás ustedes planteen nuevos desafíos. Así que, bueno, entonces voy a cerrar aquí y los veo en el chat. Tenemos un par de preguntas. Tenemos un tiempito después de un rápido ejercicio para uh, responder las preguntas al final. Así que cierro acá, Ketlin dice que sí. Lo que queríamos hacer eh, es darles la posibilidad de probar la, el financiamiento colectivo. Vamos a entrar en un espacio imaginario y este ejercicio de mecanismo de copresupuestación es un mecanismo que lo conocemos hace décadas y que se ha utilizado en Brasil y también para compartir el poder de un presupuesto específico, ¿no? El total presupuesto de una ciudad, pero quizás para algún área de la ciudad, un área donde los ciudadanos pueden de decidir. Entonces, entonces, si estuviéramos a cargo del de presupuesto colectivo de una ciudad, ¿en qué lo invertiríamos? Si ustedes han participado eh, de uno de estos ejercicios antes, sería excelente si lo han hecho localmente. Estamos en una ciudad compartida imaginaria y ¿qué queremos? Que sea más ambientalmente uh, protegida y no, es una ciudad imaginaria, ¿no les encanta? La ciudad tiene un presupuesto y cómo va a invertir ese presupuesto anual. ¿Cómo lograr que nuestras ciudades sean más ambientales? Y obviamente hay ideas para sugerir. ¿Y qué vamos a hacer? 300 dólares cada... Uno del presupuesto de la ciudad asignado hacia estas ideas de proyecto: crear un hotel para los insectos, paneles solares, un menú más ambiental y también eh, un festival de música carbono neutral para generar conciencia, crear un parque nacional o hacer un ejercicio para eh, generar nuevas ideas. Entonces voy a compartir pantalla. A ver si lo puedo hacer. Oh, ah, dejaré de compartir. Dejaré de compartir y comparto la que viene. Les estoy mostrando ahora. Es un documento compartido. Eh, página 8 del documento. Y con el cursor pueden ir siguiendo lo que les digo lo que no entraron en el documento compartido todavía. Lo voy a compartir para que ustedes puedan participar de esta práctica, de este ejercicio. Hay algunos cursores ya que estoy viendo. Gracias, Anne, por compartir el link. Y mientras lo estábamos hablando, obviamente acá tenemos la lista en orden alfabético por el nombre de pila y vemos acá. Entonces, ¿qué queremos que hagan? A ver, lo voy a hacer en vivo. Tenemos 300 dólares. Los pueden invertir todos de una vez en partes. Y, y corten y peguen y entonces ponen la plata donde quieren que vaya. Hagan lo mismo. A ver, ¿dónde van a poner la plata? Espero que sientan el poder del dinero. Control X, control C. ¡Qué gran diferencia! Control, -control X, control con control C duplicas la plata. Confiamos en ti, ¿eh? Confiamos en ti, Josh. Oh, Jeff, Jeff, Jeff, es irresistible. Nada, nada es apruebada de errores. Gracias, Jeff, por acompañarnos en este camino. Increíble ver los resultados. Paneles solares. Bueno, creo que paneles solares va a ganar. Vamos, paneles solares. Cuidado con el resaltador. Hay algunos de ustedes que están pensando en dónde invertir los últimos 100. Perfecto no dupliquen la plata eh entonces a partir de este ejercicio tan breve si fuéramos los planificadores presupuestarios de la ciudad obviamente agregar paneles solares a la biblioteca pública y también eh, transformar en un parque nacional las tuberías locales, pero los gerenciadores obviamente van a invertir acá y obviamente también algunos quieren crear un hotel para insectos en el bosque local o cambiar el menú. Bueno, pueden poner la plata donde quieran. Espero que esto los ayude a ver cómo es el presupuesto participativo. Jeff, gracias, gracias. Qué útil por tu aporte. Y obviamente me acuerdo de las investigaciones previas y hay otros links eh, que hablan de presupuesto participativo. Gracias, Jeff, por compartir. Volvamos a las diapos. Caitlin las paso yo o las pasas vos? Perfecto. Estaré de vuelta con ustedes ya, ya, ya. Gracias por la participación de ustedes. Fue divertido y muy rapidito, pero bueno, eh, ustedes también lo pueden practicar en la plataforma de Coballet y también para habilitar infraestructura abierta bien hemos hablado un montón y ahora Caitlin eh, obviamente también puedes participar entonces, si algunos de ustedes, después de esta diapositiva, pueden retirarse, pero el resto del tiempo, en los próximos 20 a 30 minutos, lo vamos a dedicar a espacios de intercambio. Obviamente, vamos a hablar de una sala de co-budget, si les interesa. Si ustedes no saben a dónde ir, dónde asistir, vamos a pueden de alguna manera ir a la sala de encontrar nuestro camino para eh, de alguna manera entender mejor el área de combate, la parte descriptiva, las sesiones tienen que ir a esta sala y obviamente hay salas donde, una sala donde ustedes quieran hablar entre ustedes y no con la gente de I.O.I. Hay una sala de discusión abierta y tipear en el chat el Zoom. Cinco minutitos de logística. A ver, ¿qué viene enseguida? En una hora. En una hora haremos una eh, sesión muy profunda en causas y condiciones de financiamiento. Vamos a tener algunos afiliados de eh, investigación, expertos en gobernabilidad y después, y otros temas, y después. Tania y, uh, por supuesto, Tania Hernández Ortiz. Ella va a hablar de riesgos, vulnerabilidades, de organizaciones y fines de lucro. Entonces, si les interesa la parte de la investigación y también intercambiar ideas, lo que podemos hacer para mejorar lo que ya estamos haciendo ahora en Infraestructura, infraestructura Abierta. Por supuesto, tendremos panelistas de organizaciones diferentes. Y vamos a hablar de áreas donde no hay proyectos exclusivos todavía, pero vamos a analizar eh, cuestiones nodales y los desafíos, eh, por, por ejemplo, eh, lo que es la infraestructura eh, de riesgo, la infraestructura crítica, confiabilidad y seguridad y también la adopción de servicios de infraestructura abierta. Luego de este estas reuniones profundas o deep dives y gracias a los que asistieron hoy temprano o anoche a las sesiones hands-on participativas del piloto sobre financiamiento colectivo. Vamos a aprender cómo asignar recursos, hablar, interactuar con vuestros pares. Entonces, priorizamos primero entender el proceso, tratar de ver cómo se hace esto de manera transparente, cómo se hace con la información que tengamos, cómo compartir juntos el presupuesto. Entonces, eh, Asistan por primera vez o de manera reiterada estas sesiones de co-budget y que tendremos eh, representantes del equipo de IOI y de Greater Dan que nos está ayudando en el proceso. Y estamos en tiempo. Es, estamos miércoles. Estamos en el Deep Dive y quisiera comentarles que a las 8 hoy de la noche gmt quizás a la 1 hora del Pacífico y a las 4 horas de Nueva York, es el límite para unirse al co-budget. Si ustedes quieren participar del ejercicio de presupuestación, depende ¿no? eh, de la cantidad de personas inscritas. la gente de IOI estará ahí disponible. Sabemos también que hay algunos que ya entraron en la plataforma de Co-Budget, pero para ver el piloto de esta semana, ustedes pensarán, bueno, esta semana quizás no me conviene, todo bien de ser así. Y si entraron ya a la plataforma, por favor avísenos para no asignarles, uh, por supuesto, fondos a ustedes. Y quisiéramos asignar fondos a los que eh, quieran aprovecharlos en este ejercicio. Obviamente, y unirse y decidir no participar no tiene nada de malo. Creo que pueden usar obviamente lo, eh, el Slack, que es una modalidad de comunicación, y así lo podremos manejar. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, si ya eh, eh, están en la plataforma, el, la fecha límite a las 10 GMT el viernes, y en, sabemos que el jueves necesitan haber asignado los fondos ya. No todos de una vez, pero de alguna manera necesitan comenzar a asignar porque vamos a compartir los resultados en vivo en la primera sesión de la cumbre del día viernes. Bien. Entonces, antes de ir a las salas simultáneas, Queremos saber dónde están ubicados. En un minuto, tipeen en el chat de Zoom y no aprieten Go porque queremos ver qué es lo que han aprendido y bien. Qué han aprendido hoy de financiamiento colectivo? Si hay algo más interesante que han aprendido, por favor. Eh, también típenlo, pero no lo ingresen todavía. Un minuto. Terminen de tipear. Y siéntanse en total libertad. Eh, obviamente continúen tipeando si quieren seguir tipeando. Bueno, ya está. Hay algunos que han compartido ya lo aprendido. Muchísimas gracias. Sigamos leyendo lo que han posteado cada uno. Vamos a ir ahora asignando las salas simultáneas. Gracias a todos por estar. Y algunos están yendo. Gracias por estar. Si quieren luego ir a las salas simultáneas, se quedan unos minutitos más con nosotros y los asignaremos. Gracias, gracias a todos por estar. Bueno, bien, las salas de debate simultáneo ya están habilitadas. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Regístrense en las salas simultáneas, al, abajo de la pantalla de Zoom hay tres puntitos, cliquen ahí y aparecen breakout rooms, hay puntitos al lado del título de las